Hola amigos, de hoy estamos con Johan, él es de Samsung y nos va a contar un poco de lo que hace para el área de audio y video en Samsung. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Johan Pinson Torres, soy el gerente de mercadeo para el área de audio y video de Samsung Electronics Colombia. Bueno Johan, cuéntenos un poco sobre las versiones 2019 de los televisores de Samsung. Claro que sí, este año traemos una, una gran eh, innovación la cual va a ser el televisor QLED 8K. Este televisor eh, tiene una nueva resolución de imagen, pasando de los 8 millones de píxeles que normalmente contábamos en un televisor UHD 4K, a más de 33 millones de píxeles en nuestra tecnología 8K. Eso es cuatro veces lo que tenía 4K, ¿cierto? Así es, es cuatro veces lo que tenía un televisor normal UHD 4K. Listo. Bueno, cuéntanos un poco qué casos de uso tiene y además qué ventaja tiene estos 8K, porque no es solo la imagen, ¿no? Hay ventajas a nivel de sonido, de procesamiento y demás. Claro, adicional a, esos, a esa mejora en el número de píxeles que vamos a tener en nuestras pantallas, los televisores QLED 8K cuentan con un procesador Quantum 8K, el cual permite mejoras en diferentes aspectos eh, del televisor. Como primera instancia, tenemos el escalador de imagen. Entonces, nuestro escalador de imagen, a través de una máquina de aprendizaje continuo, permite escalar imágenes del televisor sin importar la fuente o resolución del contenido. Es decir, si nosotros tenemos una, un contenido que viene de internet o un contenido que fue grabado en resolución Full HD, lo podemos escalar a un casi 8K. Entonces vamos a tener así mejores detalles, mejores colores y vamos a poder disfrutar de un mejor contenido. Ok, no importa que sea Full HD, ¿cierto? No señor, no importa la resolución en la cual haya sido grabada la imagen. Bueno y a nivel de sonido, ¿qué pasa? bueno, nuestro procesador Quantum también a través de la inteligencia artificial que maneja va a permitir hacer eh, dos mejoras significativas la primera es el reconocimiento espacial de donde nosotros colocamos nuestro televisor entonces cuando usted llega, saca su televisor de la caja lo coloca en la pared o en la mesa y lo enciende por primera vez el televisor va a identificar a través de unas pruebas de sonido dónde fue ubicado qué espacio tiene qué tipo de habitación es qué tan grande es, para de esa manera después hacer una ecualización automática y permitir que los sonidos sean cada vez mejor para el contenido que vemos. El segundo aspecto que nosotros tenemos en la parte de inteligencia artificial de sonido es la identificación del tipo de contenido que estamos viendo, entonces si vemos por ejemplo un noticiero, el televisor automáticamente va a subir el volumen a la parte del locutor para que sea este el que se destaque dentro de, de, del, del programa. Pero si somos más de videojuegos o de películas de acción, vamos a poder escuchar las explosiones, los efectos especiales, ya que el televisor va a identificar qué tipo de contenido es y va a resaltar este tipo de sonidos. Bueno, Johanna hace poco nos hablaban sobre los fantasmas que quedan cuando uno tiene, por ejemplo, una imagen, en donde siempre hay un elemento constante, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Qué pasa en, en el QLED? ¿Eso también se da o no se da? Bueno, nuestros televisores QLED manejan materiales inorgánicos. Esto permite que, a través de esta tecnología, nosotros podamos garantizar que nuestras pantallas no sufren de un efecto que se llama quemado de pantalla. ¿Qué es este quemado de pantalla? Normalmente, cuando vemos un noticiero, cuando vemos un canal, o para aquellos que somos adictos a los videojuegos, nosotros vamos a ver que tenemos siempre logos, marcadores que quedan estáticos en la pantalla. Cuando tenemos tecnologías que manejan materiales orgánicos, lo que pasa es que se activan una serie de, de, de, de gases y de materiales, los cuales empiezan a quemar la pantalla a medida de que el uso se está dando. Nuestros televisores al no manejar este tipo de materiales van a evitar que eso aparezca. Entonces, cuando cambie de canal o cuando apague el televisor, no me va a quedar esa sombra o ese fantasma en mi pantalla. Fantástico. Bueno, Johan, veamos algunos casos de uso del 8K, porque para mucha gente eso es algo como extraño, ¿no? Entonces, aquí tenemos un televisor 4K, ¿cierto? Y al lado hay un televisor 8K. Entonces, por ejemplo, a nivel de documentación, ¿cómo vemos la, la ventaja? Bueno, entonces acá quisimos hacer una demostración para que viéramos el nivel de detalle y su importancia. Entonces primero vamos a mirar el televisor 8K, ustedes van a ver acá como una serie de periódicos y vamos a poder ver que los números son muy difíciles de reconocer. Nos toca o acercarnos mucho o enfocar mucho la parte del ojo para identificar los números que estamos acá viendo. Entonces hagamos un ejemplo, acá después de Most Active Stocks, vamos a ver acá un número... Que pues, es, ahora, difícil, es de difícil de leer o, o sea no es un sí. tema de la cámara es sí. realmente difícil de leer ahora vamos a ir al 8K ahora acá en nuestro televisor 8K además de que tenemos más brillo y vamos a tener mucha más claridad en las letras también vamos a ver acá cómo tenemos exactamente el mismo número pero acá por la claridad de la imagen si sí voy a poder identificar qué número es es el 147 711 perfecto y Johan vemos acá algunos otros de sí, ellos, ¿no? sí, sí. sí. en donde que podemos que comparar la resolución de imagen la... de un OLED sí. versus un va 8K, 8K? Ah no chocan, pero aún si no es de... la sí. okay. Entonces, aquí podemos ver bueno, los detalles en el logo, sí, ¿no? Sí, claro, acá. mira, podemos ver que acá esto es una resolución Full HD, en nuestros televisores televisores está siendo escalada, pero vemos como el escalamiento en nuestro televisor choca permite que el logo tenga mucho más detalle que no tenga efectos de sombra ni ruidos adicionales, lo cual permite que se puedan apreciar mejor los detalles de las letras que están ahí en el logo. Perfecto Johan, muchísimas gracias. No, Gracias a ustedes.